Que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, miau, miau, miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes. ¿Qué? Encontraron sus guantes. Queridos gatitos, entonces comeremos pay. Miau, miau, miau, miau. Entonces comeremos pay.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 Con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle diddle dumpling, hijo John. Con su pantalón puesto Un zapato puesto Y el otro no Diddle, diddle, dumpling Mi yo.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 G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté Estarás conmigo la próxima vez, Yankee Dudu. Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni. Puso una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni. Yankee Duro, sí, ya sé, Yankee Duro Gandhi. Escucha el ritmo de la música y se habil con las chicas. Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding. Había tantos hombres y niños que parecía un pudín.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 your call.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 negro, verde, blanco, rosa, rojo, morado,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 Están muy quietos, están enfermos. Despierten pronto. Salten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten, sjitos, salten. Despierten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten y.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 Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y Bingo fue su nombre Oh, oh, oh Y Bingo fue su nombre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 sea que mal que mariva que mariva donde sea que mal el cordero también irá.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 La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver la lasaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro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 Pequeño Johnny Flynn El pequeño yo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 escucha al león rugir rugir rugir escucha al león rugir rugir rugir Escuchas a la lechuza, ulular, ulular. Escucha a la lechuza, ulular, ulular. Escuchas a la rana, se revet, revet rebet. rebet, rebet. Escucha a la rana, se revet, rebet rebet. rebet. a las serpientes cisear, se cisear, cisear escucha a las serpientes sisear sisear sisear escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar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 Sí